que más me conviene. Amén. Oh Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que lo comunicas a las almas que te buscan en la soledad y retiro, y nos enseñaste con el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, que se retiraba a orar a la soledad del desierto. Yo te ofrezco los méritos de su elevada oración y los de tu esclarecido mártir San Blas, que en el retiro de la cueva se ocupaba día y noche en la contemplación de las cosas divinas y en pedir la paz de tu iglesia. Y te suplico, me des un total desapego del público de este mundo para que libre y sin ruido pueda hallarte en el retiro de mi corazón y gozar de tu santa conversación